Hey. Dices que no No hay detención Dices que no Todo cambió Y no entendía la razón Que no sonreías Que no te alegrabas Cuando me veías amor No mereces que te diga amor Yo te entregué mi corazón Y no lo Story, no, no, no. así si sigo viendo tus historias Que sale con uno, que sale con otro Y yo pendiente lo que hace shorty Y yo sigo mal, no puedo mirar de mi memoria Tu intención, a lastimado, a enamorado, fue mi error. Dices que no.